Pues está, bueno, hoy vamos a ver cómo hacerle mantenimiento a un equipo. Parte de lo que hacemos en nuestra capacitación, vamos a hacerle mantenimiento a una Nvidia G4 1080. ¿Sí? Es la que tiene en ese momento este equipo. Y como se pueden dar cuenta, pues ya ha estado trabajando. ¿Sí? Entonces, la idea es que veamos cómo hacemos un procedimiento de limpieza a ese tipo de, de dispositivos electrónicos. ¿Listo? Vamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero lo que debemos quitar son todos los cables de energía, incluyendo los ventiladores auxiliares. La tarjeta gráfica también cuenta con conector, ¿sí? dispositivos de unidad de lector, unidad de CD, conexión SATA, A sacar nuestra fuente de poder también CPU también de energía Desconectamos conectamos con la serie entonces tenemos fuente de 20 pines y 24 listo ahora para quitar la tarjeta gráfica, nos toca quitar estos dos tornillos que tenemos acá. Entonces, quitamos un pin de seguridad que está ya internamente y vamos a sacar nuestra tarjeta gráfica. y aquí hemos sacado nuestra tarjeta gráfica como pueden ver el mugre ese es el ventilador ¿sí? y los, las conexiones y todo el polvo que A nuestro chip gráfico le vamos a aplicar la crema, la crema que estaba a este lado y la crema que vamos a aplicar. Acá.